damos el número ganador del sorteo anterior 43 62 así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados jugamos la caribeña y muy y junio recarga y compra paquetes en los puntos de venta de Supergiro a todos los operadores por montos igual o superior a cinco mil pesos, participas en los sorteos semanales de Smart con tablets y parlantes consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co y se han detenido las balotas, de esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy veamos nuestra primera balota tenemos la número tres en la segunda balota tenemos la número uno. En nuestra tercera balota tenemos nuevamente la número uno. Y en la cuarta y última balota tenemos la número uno. 31-11. 31-11 es el número ganador en esta noche del 11 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores.